Bueno, bienvenidos a todos a, a la webinar. Somos demasiados eh, más de lo que esperaba, por lo cual, bien, supongo. Eh, hemos intentado meterlo también un poco por el Google Meet. No sé cómo se verán por ahí. También está difícil porque, claro, eso van saliendo avisos de intento y, claro, yo no puedo meter a todo el mundo. Es, si no, estaría todo el rato saliendo de la presentación. Bueno, en fin, eh, ¿hoy qué vamos a hacer, básicamente? Pues vamos a hablar de este sistema de ayuda, pero en realidad lo que quería explicaros un poco es principalmente la, las medidas de compresión, ¿vale? Haremos como una pequeña masterclass que, que yo creo que podáis intervenir, preguntar, ¿vale? Entonces haremos eso, una media horita de esto, más o menos, aunque bueno, con la hora que hemos empezado pues quizá tardaremos un poco más, pero bueno, lo más importante es explicar esto, así que vamos a ello. Eh, básicamente estos son los conceptos básicos de la compresión, ya lo, algunos ya los conocéis, está bien de, de intentar pues, refrescarlos también haremos un poquito de conceptos claves de las medidas de compresión y luego pues iremos hablando de las medidas en general, conociéndolas a fondo y sobre todo pues esas ayudas técnicas que conocemos y las recomendaciones básicas, es un poco un repaso ¿eh? ya os digo que esa es la idea de este, de esta webinar lo que pasa es que ha de madre, pero bueno eh, yo pensaba que íbamos a unos 40, ¿qué que os diga? Bueno, vamos a hablar de conceptos básicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos compresión, estamos hablando de que realizamos una compresión normalmente decreciente, ¿vale? Que va desde el pie hasta más o menos pantorrilla, o si fuera una media más larga, pues hablaríamos de compresión decreciente por encima de la pierna. Esta es la de definición básica, ¿vale? Pero no es verdad, no es la, la, la, la total, la que es 100% segura, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hablamos de compresión existe otro tipo de compresión que es la, la creciente, ¿vale? La creciente, la progresiva, que esta es, hacen un 100% en, en gemelo y un 70% en tobillo, ¿vale? Es otro tipo de compresión terapéutica. Entonces, son medias que están específicamente montadas para generar un 100% en gemelo y un 70% en tobillo. Y eso se llama compresión creciente, ¿vale? Progresiva. Se realiza muchas veces con medias que son deportivas, básicamente deportivas. Entonces, eh, aquí lo que hablamos pues son de medias de recovery, de estas de que cuando la gente va haciendo deporte, pues lleva esas medias que hacen más compresión en cena de, de gemelo y por lo tanto necesitamos más compresión ahí que en el tobillo. ¿Qué se ha visto en los estudios? Que las medias de compresión creciente, progresiva, como queráis llamarla, van bien para eso, para el deporte, pero también para eh, gente que tiene patología venosa no muy desarrollada. Es decir, gente que tiene una... una ¿Cómo se dice? Una CEAP, una insuficiencia venosa crónica... Eh, dos, varices edema y ya no más un C3 como mucho pues dentro de eso estaríamos hablando de, pues una, de, de que las medias se parecen mucho tanto si son decrecientes como progresivas o sea que tú puedes utilizar una media de, de estas que son 100% gemelo en estos pacientes porque realmente son igual de eficaces ¿por qué lo decimos? porque es más fácil de poner que realmente hay pocos pocas medias de calidad que tengan compresión de progresiva, ¿vale? de estas que son 100% en gemelo eh, están las CEPS ¿vale? que es CEP que estas son medias de casi deportivas que podrían usarse ¿vale? en patología pues eso más allá de CEAP3 no, por lo cual estaríamos dentro de eso Hablando de compresión terapéutica, en medias de compresión de calidad médica, prácticamente todas hacen eh, compresión decreciente, ¿de acuerdo? En el que sentido en el que hablamos de que hacen compresión desde 100% en tobillo, 70 por, 80% en gemelo, ¿vale? Esta es la más habitual. Esto normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de clases de compresión, cuando ponemos 20 minutos de mercurio, cuando ponemos... Eh, 30, 40, esto que siempre hablamos ¿Vale? Este es lo que se genera justo en la zona del tobillo ¿Vale? No, ni más adelante ni, ni en gemelo, ni nada, en tobillo la clase 1 que hace 10, 20 minutos en el curio, son 20 minutos en el curio, en tobillo ¿Vale? Luego, la idea es que esta compresión vaya creciendo y que una media que te está diciendo que hace clase 1, es que hace 20 en tobillo y arriba pues hará pues eso, 16 12 en algunos casos. O sea que es progresiva. Voy a morir con los Vale, Es la última que lo hago. ¿Vale? Entonces, lo que luego entramos en que tenemos que hablar de dos tipos de presiones, que esto está muy, no, muy normalizado ya, que lo hablamos mucho y creo que en el blog lo he hablado 300 veces, y que hay que diferenciar. ¿No veis la pantalla? Sería así, ¿no? Confirmarme que sí, porque sí. Pues eso, que tenemos que diferenciar dos tipos de presiones. Una de ellas es la presión de reposo, es la que genera la media o cualquier tipo de vendaje desde fuera, ¿vale? Lo que ejerce esa presión desde fuera es la presión de reposo. Y luego tenemos la otra, que es la presión de trabajo, que solo se genera cuando la musculatura se expande, ¿de acuerdo? Cuando hay una expansión de la musculatura, choca contra el, la media, contra el vendaje y se genera una presión interna, que es la presión de trabajo. Ahora vamos a verlas detenidamente una sobre otra, ¿vale? Esta es la presión de reposo, ¿vale? Cuando nosotros estamos relajados, sin movilizarnos, es decir, la mayoría de gente que está aquí ahora mismo estamos en reposo, es decir, no nos movemos. Esa es la fuerza que está generando ese, esa media en ese momento. Entonces, lo hace, como digo, como nace desde fuera, tenemos que pensar que son una presión que ejerce así, de forma que estrangula un poco la pierna. Así que si es muy excesiva. La sensación eh, cuando te pones esa media es también de apretarte mucho. ¿vale? Dices, uy, me aprieta demasiado, ¿no? Y es como, pues esto significa que estamos hablando de una presión elevada en reposo. ¿vale? También hablamos de que si nos pasamos de compresión de presión de reposo, es decir, ponemos una clase excesiva, una, una clase de compresión más alta o un vendaje y lo apretamos demasiado, será tan alta la presión de reposo que seguramente se quite el vendaje y porque no lo aguante, porque cuando la persona esté tumbada durmiendo, le apretará tanto la, venda, la media que dirá, mira, esto no me lo pongo. Así que está claro que cuanto menos compresión hagamos, pues más tolerable será dentro de lo que cabe. ¿eh? Y entonces, también tenemos que hablar de la, de la arteriopatía. Pensad que estamos hablando de algo que está apretando desde fuera. Por lo tanto, es muy, mucho más fácil que pille pequeñas arterias. Lo vamos a ver en esta imagen, ¿veis? Esta es una pierna que está sin corte transversal, de que vemos, pues, el hueso, el músculo, las venas, y también quiero señalar estas dos venitas pequeñas que hay ahí, ¿de acuerdo? Que están... A ver si puedo dibujar. Bueno, toda esta zona de aquí, ¿vale? Que es, pues, eso, una, una zona así azul y roja que representan las venas, ¿vale? las arterias pequeñitas. Cuando generamos una presión, una compresión excesiva en reposo, lo que hacemos es comprimir esta pierna y, por lo tanto, si apretamos demasiado lo que pillamos desde fuera, pues lo primero que pillamos son las arterias pequeñas, por lo cual es mucho más fácil que si tenemos una arteriopatía podamos suplir el vaso. ¿Vale? Esta es la representación, viene desde fuera, así que lo que primero que pilla son los vasos pequeños. Si nos pasamos de compresión de reposo, nos pasaremos, seremos menos eh, seguros en la arteriopatía y, sobre todo, no lo tolerarán, así que nuestra idea es no pasarnos de compresión, En ¿eh? reposo, luego veremos cómo hacemos para, bueno, para para bajar ese reposo o luego lo entenderemos más. Después tenemos que entrar en la presión de trabajo, ¿eh? es la presión que hacemos cuando caminamos, cuando nos ponemos a andar, entonces aquí ya entramos en la que se genera dentro de la pierna cuando la musculatura quiere crecer, ¿vale? Y entonces se expande, choca contra la media, esta media no la deja expandirse, o se la deja expandir poco, y entonces, claro, la presión que tiene que crecer hacia afuera, no puede y, pues, se mete hacia adentro, ¿vale? Genera una presión interna. Entonces, aquí hablamos de, precisamente, de justamente eso, ¿vale? Si, me deja pasar rápido, aquí, ¿vale? Cuando vemos esta imagen, lo que vemos es que es una pierna que ha intentado expandirse, ¿veis el músculo cómo cambia? Aquí, vamos a volver a una señal. De acuerdo, aquí vemos la, el músculo en reposo cuando se hace más grande se, de este color se aprecia que es la circunferencia más grande, e intenta expandirse la, el, lo que viene siendo la musculatura, choca contra el sistema que no le deja y por lo tanto hay mucha presión interna. Claro, viene desde dentro. Eso significa que es mucho más difícil que pille grandes arterias o, o, o arterias muy pequeñas, es decir, es más difícil ocluir arteriopatías. Por eso decimos que la presión de reposo, aunque sea muy alta, no, está, no nos va a petar una arteria ¿vale? utilizándola. Por lo cual, por eso, siempre cuando vea, veáis patología arterial, siempre hablaremos de vendajes con una alta presión de trabajo, muy baja en reposo, ¿vale? Porque sabemos que la de trabajo pues, no hace tanto daño a las arterias. Es una cosa muy esencial. Aquí tenemos que tener en cuenta que como favorece el, desde el interior hasta el exterior, lo primero que pilla es lo que está alrededor, rodeando la musculatura, que es el sistema venoso profundo. De tal manera que cuando se expande la musculatura choca también a las, las, las venas grandes, ¿vale? a las principales, de tal manera que facilita pues, la subida de sangre por el sistema venoso profundo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema venoso profundo lleva entre el 90 y el 80% de la sangre de la extremidad inferior. Con lo cual, a nivel hemodinámico, ya podéis imaginar lo bien que va. ¿Vale? Así que es muy importante tener una presión de trabajo. Por eso decimos que los pacientes tienen que caminar con compresión, Porque ahí potenciamos la subida de la sangre. ¿eh? Así que, bueno, la primera pregunta del millón es, ¿y cómo hago yo que una presión de trabajo sea elevada? ¿Cómo hago que una media haga más presión de, de trabajo? Pues aquí tenemos que entrar en un concepto que se llama rigidez. ¿vale? Este concepto de rigidez es esencial, sobre todo para entender el tema de la compresión. ¿eh? La rigidez es esto que veis aquí. ¿Vale? Es Que no le está impidiendo el paso. Pues esto hace exactamente el vendaje. Cuando un, una media un vendaje es muy rígido, si eh, te quieres expandir, pues no te dejo. Entonces genera una presión interna. ¿Vale? Como concepto se define, yo siempre digo, como la resistencia que ejerce un material a ceder ante una presión interna, ¿vale? Cede, si cede es poco rígido, si no cede es rígido. Entonces, lo que estamos hablando es que si intenta el músculo expandirse y la prenda no le deja, a ver, es un, una prenda rígida. Sí, hay edema. Imaginaos que la persona pues tiene las piernas así delgaditas, ¿no? Y se pone de pie y entonces está 12 horas de pie. ¿Qué puede, qué puede pasar? Que el edema intenta pues, salir, ¿no? Aparece edema por, la, por el declive, por estar 12 horas de pie. Pues vale, si la media es rígida, lo que hará es que cuando intentes el edema crecer o, o, o en ese momento expandirse, no lo va a dejar. ¿Vale? No le va a dejar. Por lo cual, la rigidez hace dos cosas. Evita la expansión de la musculatura, pero también evita la expansión del edema. Por eso, cuando tenemos patologías graves, utilizamos medias rígidas, vendajes rígidos, para evitar que ya que tienes una patología grave, significa vas a tener un edema grave, pues el este edema no se rellene. Lo mismo pasa cuando hablamos del linfedema. En el linfedema sabemos que en el momento en que dejemos sin compresión, se va a volver a hinchar la pierna. Por eso utilizamos siempre materiales rígidos en el infedema, ¿vale? para que no vuelva a expandirse ese edema. Así que tenemos dos conceptos, primero que evita el rellenamiento del edema y por el otro lado es que está directamente relacionado con la presión de, tra de trabajo, es lógico. Si nosotros tenemos un sistema rígido, eso significa que cuando se intenta expandir la, la musculatura, choca contra ese sistema, por lo cual genera una presión interna muy grande, eso se llamaba presión de trabajo. Así que una media rígida conseguirá una presión de trabajo elevada, siempre. Así que no puede ser que la presión sea baja en el trabajo si la rigidez es alta. Eso es imposible. ¿vale? Para conseguir presión de trabajo necesito medias rígidas. Después, la presión de reposo no tiene nada que ver aquí. Como podéis ver, la rigidez no tiene nada que ver, por lo cual puede tener una presión de reposo baja con una presión de trabajo alta, siendo un vendaje o una media rígida, o lo mismo, una presión de reposo altísima con una presión de trabajo altísima y ser la misma, una media igual de rígida ¿vale? así que esto es un poco el tema de que las presiones de trabajo sí que se modifican en función de la rigidez pero la presión del reposo no no sé si lo he dicho al revés porque como tengo ahí es interesante después nos tenemos que adaptar al tema de la movilidad del paciente por lo cual las prendas vale no pueden ser iguales por lo cual significa que si la persona está inmóvil es decir o oh, perdón si está en movimiento si puede caminar cuando hablamos de movilidad a qué nos referimos a que hace dorsiflexión en reposo o camina me vale las dos situaciones no significa que siempre esté tumbado vale pero si la persona pues hace eso dorsiflexión en reposo camina un tiempo, pues esa persona ya se mueve y se puede beneficiar de que de sistemas con una presión de reposo reducida, porque como compensamos con la movilidad es decir, compensamos con la presión de trabajo, pues no nos hace falta tampoco tanta presión ¿vale? así que en estos casos cuando la persona no lo tolera, cuando hay movilidad, nosotros podemos ajustar un poco esa presión de reposo para tener eh, una presión de trabajo elevada, ¿vale? Que lo que nos está diciendo es, utiliza sistema rígido es cuando la persona se mueva siempre, ese es el resumen porque así potenciarás la presión de trabajo ¿vale? luego, si la persona no lo tolera o es muy mayor, pues te puedes poner una clase de compresión más baja, porque siempre que sea el sistema rígido ¿vale? así que esto para qué lo digo porque imaginaos una persona de 80 años que, no, que tiene buena movida, pero le cuesta mucho ponerse las medias y entonces tú le dices, bueno, es que por lo que tienes tú, la patología y todos los dramas, pues tendrías que ponerte una compresión súper alta, no sé, de 30 minutos de mercurio. cada claro, dices, hombre, es mucha compresión y la persona se va a poner el calcetín. Entonces, ¿qué haces? Le pones menos compresión de reposo, es decir, le bajas a una clase de compresión más baja, le pones menos, menos fuerte la media, pero a cambio le pones una media más rígida. De tal manera que, con, que compensas bajar la presión de reposo, aumentando la de trabajo. ¿A través de qué? Del cambio de rigidez. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Yo puedo escuchar preguntas. ¿eh? Vale, así que es un poco eso. Por eso siempre decimos que... Ahora lo entenderemos un poco más cuando empecemos a poner medios. ¿eh? Medio, pero... Bueno. Luego tenemos el tema de la inmovilidad, ¿de acuerdo? Del paciente cuando no se mueve nada. La persona ahí siempre tumba. Y tiene alguna necesidad de ponerse medias, porque los pacientes que no se mueven nada, nada, nada, y están siempre tumbados, tienen menos edemas, pero aquellos pacientes que están mucho, mucho tiempo sentados que están inmóviles, ¿no? Y entonces tienen edemas por declive y, y tal. Entonces, aquí está claro que la rigidez pues te da un poco igual, ¿por qué? porque al final lo que necesita es que como no hay presión de trabajo, porque no se mueve tendrás que ponerle presión de reposo es que no tiene que dar otra, porque si no no estás haciendo nada, ni una cosa ni otra entonces necesitas aumentar la presión de reposo, por lo cual por obligación tendrás que poner medias que aprieten más desde fuera, ¿vale? y la rigidez Va a depender de otra cosa. O sea, acordáis es que la rigidez eh, tenía dos cosas? Uno que va a relacionar con la presión de trabajo y otra el tema de que evite el rellenamiento del EDEM. Bueno, en inmovilidad, el tema de que facilite la presión de reposo de trabajo, perdón, que aumente la presión de, de trabajo, te da un poco como igual. Porque dices, muy bien, el blindaje será rígido, la media será rígida, pero a mí la persona no se mueve. No obstante, también tenemos otro beneficio con la rigidez, que es el tema. De que evita el rellenamiento, ¿vale? El rellenamiento del edema. Por lo cual, si una persona está inmóvil y está siempre muy, muy sentada, tú tienes que ponerle una media rígida porque sabes que ese edema va a intentar crecer, porque la persona está 12 horas sentada. Igual, igual que los linfemas, aquí lo mismo, si un linfedema, una persona con linfema está inmóvil. Está claro que tendrás que ponerle una presión de reposo alta, pero también un sistema rígido, porque ya está muy bien que tú le cojas, le reduzcas el edema y tal, que en el momento en el que quiera expandirse, si la media le deja, ¿vale? Así que la rigidez va a depender mucho del edema, si el edema se rellena en inmovilidad o no, porque esto pasa con la gente pues que tiene eh, un una posoperatorio, ¿vale? Que no tiene varices ni nada, simplemente se acaba de operar pues tú le intentas, como va a estar 24 horas, una semana, dos semanas inmóvil, pues le pones una media que tenga una compresión de reposo bastante alta para evitar que las trombosis. Pero esas medias que son antitrombóticas no tienen rigidez. ¿Por qué? Porque no te hacen falta, el paciente no tiene ningún tipo de, de problema ni edema. Tú sabes que ese edema no se le va a rellenar. Lo estás haciendo para prevención. En cambio, si un paciente con linfedema, se opera y le dices, bueno, tiene usted que estar dos semanas en el hospital sentumbado, la titrombótica no te sirve. Es que es para evitar los trombos, no te sirve. Es para evitar los trombos, no te sirve. Porque es una presión de, de reposo elevada muy bien, muy bonito, pero con una rigidez muy baja. Por lo cual, una media titrombótica en un linfedema que está súper inmóvil, no te sirve. ¿Qué tendrías que pasar? pasa pues un sistema de compresión de medias de compresión de calidad, igualmente que con las patologías venosas. Aquellas personas que están inmóviles por un proceso cualquiera, ¿vale? Y que tendrías que poner una media trombótica, es mejor pasar una media de calidad médica si ya tienen patología previa. ¿Vale? Que esto lo hablaremos y eso más tarde. Vale, ahora que para ver me, me preguntaba ¿y qué, con, con qué consigues rigidez? Eh, ¿con qué consigues elasticidad y rigidez? La elasticidad se consigue con el material, porque la elasticidad depende un poco del, del material, ¿vale? Cada material tiene una elasticidad diferente. Hay dos tipos de elasticidad. Inelástica, que es cuando no se estira, y elástica, que es cuando se estira. Depende, ya sea muy largo, muy corto, o en medias no entra el tema de corta y larga elasticidad. ¿Vale? Entonces depende del material. Y la rigidez... En, en vendajes pues eso, Ya, ya. En, en vendajes la rigidez se consigue utilizando materiales que no sean de gran eh, eh, tracción ¿vale? porque el concepto de elasticidad está mal empleado ¿vale? Recordar que elasticidad es cuando la, el sistema puede expandirse ¿vale? un poco y cuando sueltas vuelve a su estado natural ¿vale? y la rigidez es el tema de pues eso de evitar la expansión de, de la musculatura porque el sistema es rígido entonces, bueno, son diferentes. ¿Cómo consigues elasticidad, eh, rigidez en un, en un vendaje? Pues eso, o poniendo muchas capas o utilizando vendajes inelásticos o utilizando vendajes de corta duración. ¿Vale? Y en medias utilizamos el tema de los modelos, ¿vale? En, la, en los, los modelos hay algunos muy rígidos y otros muy poco rígidos. Y entonces tenemos que conocer pues, las marcas comerciales y los modelos porque hay modelos que son muy rígidos y entonces ya te, ya te está diciendo para qué lo vas a usar y hay otros modelos que son muy poco rígidos y dices, bueno, pues para estos modelos no me sirve, ¿vale? y lo mismo que cuando hacemos el tema del tricotado que ya entraremos, ¿vale? así que la rigidez en medias es un poco más complicado, complicado porque no te lo, no lo puedes tú manejar, te lo dice la, el modelo y la marca y todo así que tienes que saberte el modelo y la marca lo cual es bastante complicado a vale, entramos en una situación que es la más habitual, ¿vale? También en muchos casos cuando hablamos de compresión, que es la arteriopatía. En la arteriopatía, ya sea leve o moderada, tenemos un problema. Y es que tú no le puedes poner mucha compresión de, de, de, traba, de reposo, ¿vale? Ya sea que la persona sea móvil o se pueda mover o no se pueda mover, me da igual, tú sabes que no le puedes subir la presión de reposo. Porque si le subes mucho, acabarás tapando una arteria pequeñita y tendrás un problema. Así que las medias de compresión o los sistemas de compresión en general para personas y con arteriopatía siempre van a ser de una compresión de reposo baja. Por lo cual serán compresiones bajitas, 20-10 mililitros de mercurio. Eso sí, como no podemos subir mucho la presión de reposo, vamos a intentar lo máximo potenciarla de trabajo. ¿Cómo? Pues tendrás que utilizar vendajes rígidos, sistemas de medias rígidas, porque si no, no te sirve para nada. ¿Vale? Si tú pones aquí un paciente con arteriopatía, una media no rígida, pues no estás haciendo nada. Con presión bajita de reposo, con presión bajita de trabajo, pues muy bien. Tienes que intentar potenciar lo máximo la presión de trabajo. ¿Vale? Entonces aquí también entras el tema de decirle al paciente, bueno, camina todo lo que puedas, eh, si está inmóvil, pues y flexiones de reposo... Eh, igualmente lo haces tú mo movilidad pasiva, no pasiva la cosa es intentar que el paciente se mueva lo máximo posible ¿vale? porque no puedes comprimir más venga seguimos, ¿alguna pregunta por aquí? ¿seguro? voy a esperar a que me preguntéis algo Nada nada, uy, qué miedo. Con los que somos. Miedo me dais. Eso que no lo he explicado nada bien, porque no está quedado todo, todo muy, demasiado claro. Bueno, vamos a seguir. 150 personas, nadie tiene una duda. Uy, uy, uy. <risa> Venga, seguimos. Puntos de medición. Aquí también quiero que tengamos un poco una idea de, de lo que. ¡Ay! Justo me ha preguntado algo. Entonces se puede utilizar unas medias de 15. uy He perdido la pregunta. Antes de seguir con esto, que esto es menos interesante. Me pregunta, ¿entonces se puede utilizar unas medias de 15-20 minutos de mercurio para un paciente que tenga arteriopatía? Es, no es que tengas o no tengas, es que debes utilizarlo, porque como te pases de 15-20, pues petas una arteria, ¿vale? Porque es demasiada presión de reposo, por lo cual el límite está en 20 minutos de mercurio. Que si lo traducimos en clases de compresión, que entraremos dentro de poco pero yo ya lo meto, ¿eh? Es clase de compresión grado 1, clase 1, ¿vale? No nos, en escala real alemana, ¿eh? No nos podemos pasar, o sea, arteriales nunca vas a poner una clase 2, nunca una clase 3, porque no puedes. ¿Qué vas a hacer? Pues ponerle más rígido. Entonces, si tú tienes una media de clase 1, una rígida y una rígida, pues te vas a ir a la rígida en la arteriopatía, porque no te queda otra, ¿vale? Ahí veremos que también es verdad que en arteriopatías pues se utiliza otros, eh, otros sistemas, ¿vale? Pero bueno, a menos que tengáis claro eso. En cuanto a los puntos de medición, aquí realmente no quiero que os sepáis. Porque, ¿Por qué? Porque no los vamos a medir nosotros. ¿Vale? Eh, ahora respondo eso. No, no, no vamos a medirlo nosotros. Recordar que la, eh, las ortopedias son quienes tienen que medir, porque si no te metes en un problema. Básicamente que si tú mides mal, pues luego la responsabilidad es para ti es profesional de salud, aunque haya aquí, si sí hay pues eh, otro tipo de gente, eh, si hay gente que tenga patología y se está mirando el tema medias, por eso está aquí, lo mismo, no se puede a uno automedir, es mejor que se lo mida un técnico de ortopedia que para eso están eh, allí, porque se han formado en eso. ¿vale? Pero bueno, quiero que sepáis algunos puntos. Primero, cuando hablamos de medias de compresión... Hablamos del punto A, que son articulaciones metatórgicas, ¿vale? O sea, donde empieza la media. La, el punto B, que es justo donde hacemos eh, la compresión 100% máxima, ¿vale? Ahí es donde hacemos los 20, los 30, los 40 metros de mercurio, y va justo por encima de los maleoros. Después el punto C, que es la pantorrilla, es la parte más ancha y muchas veces se mide en antitrombótica, se pide esta media. La D, que muchas veces veréis medias AD. Que significa que van de la A hasta la D O sea, bajo rodilla, ¿vale? Entonces son eso, pues medias que van Más, más que nada a dos dedos de hueco popicio. Y el punto G Que no es el G que nosotros conocemos Sino es un punto G diferente ¿Vale? Que es el que va por 3 centímetros por debajo de la, de la pierna Por lo cual, imaginaos lo lejos que está ¿vale? Por eso no lo encontramos los hombres Porque está muy lejos el punto G Bueno el, En el muslo, ¿Vale? Hablamos de del, del G y después, finalmente, pues del AT, que es la cintura. Por lo cual veréis muchas veces medias AG, que es hasta medio muslo, medias AD, a que es bajo rodilla, medias AT, que es cuando son medias completas y son, por lo tanto, pantis, ¿vale? Pues eso, que nosotros hablamos así. Nosotros, como si fuéramos especiales. Se habla así, que en las medias se hablan así. Me preguntan, creía que en la arteriopatía no se utilizaba la rigidez. Es que si no utilizas rigidez, te falta algo. Vale, insisto, si tienes una arteriopatía, no puedes ponerle una presión de reposo elevada, por lo cual tendrás que subir la, la, la presión de trabajo. ¿Cómo lo haces? Aumentando la rigidez. No te queda otra. Es que encima las medias y los sistemas de vetos específicos para arteriopatías son precisamente muy rígidos, por eso. Natalia me explica, índice tobio brazo 0,7, con una patología venosa, una media de clase 1, que sería unos 20 metros de mercurio, un tejido plano, entremos que y unos hilos de plata. El pie se dematizó mucho, dolor, cianosis de dedos. ¿Qué pasó? Pues seguramente no estaba bien medida esa media o tiene un linfedema y por lo tanto estamos hablando de que esta persona tendría que haber llevado mínimo, mínimo, mínimo unos guantes de dedos o tener que pasar a otro sistema de compresión. Con un índice tan bajito, con 0,7, eh, tricotado plano, a ver, o está mal medida, ¿vale? Porque es difícil que, que tengas dolor y cianosis en los dedos, o seguramente tendrías que haber pasado un tricotado plano en estos casos, pues están muy justos. ¿eh? Pero bueno, ahora entraremos en eso. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Hemos hablado de lo básico, así que entraremos ya en el concepto clave de las medias de compresión. Yo como siempre yéndome súper bien de tiempo, por nada. Vale, lo primero, ¿qué es una media de compresión de calidad médica? ¿Vale? Las comparamos con las medias de compresión de calidad no médica, que por cierto aquí pone lo mismo, pero es no médica, ¿vale? MCNM y antitrombóticas. Las calidades médicas van reguladas por unas normativas internacionales, ¿vale? No hay ninguna aceptada, pero están bastante eh, divulgadas, sobre todo la alemana, ¿vale? Que está prácticamente aceptada en toda Europa, prácticamente utiliza la alemana, menos los británicos y los eh, franceses. <ríe> Qué raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos asegura? Que eh, haces una compresión 100% en tobillo y 70-80% en gemelo, ¿vale? Te asegura la compresión en unos límites. Que se, que se utiliza el tema de clase niveles de compresión y los niveles de compresión están separados por eso, nivel 1, nivel 2, nivel 2, 3, es clase 1, clase 2, clase 3 y cada clase pues te asegura que esta media por esta normativa te va a hacer 20, esta media por esta normativa en clase 2 te va a hacer 30 y así, es lo que te asegura y que normalmente estas medias duran entre 6 y 1 año las calidades de compresión no médica ¿vale? las medias de compresión de farmacia las que se compran por receta ¿vale? las que se dan a toma, compresión fuerte ¡pum! a la farmacia te lo compras y ¡pum! no me aguanta pues eso es compresión de medias de compresión de calidad no médica, son aquellas que están basadas en unas normativas nacionales ¿vale? en España utilizan la UNED que es una normativa española pues en la UNED no te asegura la compresión decreciente, ¿vale? Tampoco te asegura que te aguante más de seis meses y sobre todo que las clases de compresión muchas veces van entre leve, media, fuerte, que no son clases normativas, ¿vale? O sea, no son clase 1, clase 2, clase 3 y por lo tanto la compresión de metros de mercurio muchas veces tampoco la utilizan. ¿Qué está pasando últimamente? Que las grandes empresas que saben que esto está pasando, pues ya te están poniendo en sus cajas clase 1 clase 2 o ya están intentándote decir que hacen compresión creciente o decreciente, ¿vale? pero siguen siendo clases de medias de calidad no médica, ¿vale? porque no están siguiendo una normativa A veremos cuáles, o sea que para que una media sea de calidad y te asegure seis meses o un año de compresión decreciente ¿vale? que es lo más importante mínimo tendrías que eh, utilizar una de normativas que ahora veremos, después ya se ha visto en varios estudios, ¿de acuerdo?, el tema de que la compresión de calidad no médica quita los síntomas, pero no evita la progresión de la enfermedad. Eso significa que está muy bien que te pongas una media de estas de farmacia y si las aguantas. Es que a mí me quita el idea. Pues que te lo quite, pero que no te está evitando que avance la enfermedad. En cambio, las de compresión de calidad médica sí que han demostrado eso. En algunos casos, ¿vale? No es, no es perfecto. Porque no solo es compresión, hay todos los hábitos, ¿vale? Pero al menos te está claro que no es un placebo. Y las antitrombóticas no sirven una normativa, ¿vale? Entonces, es más complicado de controlar, pero sí que es verdad que te dicen que, bueno, que te hace compresión decreciente, que la compresión más o menos ronda entre 18, algunos modelos 21 y algunos modelos 23. Y que ninguna media puede durar más de seis meses. lo son antitrombóticas de calidad. ¿Mm? Estas son las normativas internacionales más comunes. Nosotros en España y seguramente, por ejemplo, en Argentina que he visto que alguien no hay ahí, pues utilizan SigVaris normalmente y nosotros pues podemos utilizar las cuatro que hay ahí. Normalmente Medi, o Jobs están en España. Prácticamente las tres. ¿vale? SigVaris también está pero en menos presencia. Eso es real. No, yo eh, o yo. Las marcas que veis aquí, menos la de SigVaris, que a veces meten la francesa, ¿vale? dependen en qué categoría. La cosa es que las, tres, las cuatro utilizan la normativa real alemana, ¿vale? Esta normativa real alemana te asegura esto, que en, la, en su normativa tienen una clase de comprensión clase 1 de 18 a 21, una clase 2 de 23 a 32, y una clase 3 de 34 a 46 y clase 4 ya más de 49. Eso significa que nosotros si empezamos a hablar de clase 1 en la normativa alemana, pues eso estoy diciendo 20 metros de mercurio, que es lo que utilizaríamos, pues eso, en pacientes con arteriopatía, por ejemplo. Y clase 2, pues ya estamos hablando de una compresión bastante más elevada, porque se acerca a los 30 metros de mercurio, ¿vale? Que eso sería en patología venosa. Aquí es un resumen que esto ya lo tenéis en la, en la revisión sistemática que está en la Asociación española de heridas. Y también está, pues, en varios sitios colgados en el post de la web, en todos lados, ¿vale? Y, bueno, aquí hablamos de una clase de compresión grado 1 cuando recomendamos a prevención, ¿vale? Porque con 20 mitos de mercurio vamos a prevenir patologías venosas y linfáticas. Prevenimos edemas de embarazos, se previene insuficiencia venosa crónica, por lo cual se hacen en trastornos venosos o enfermedades venosas eh, crónicas como C0, C1, C2, ahí es cuando se trata más o menos, con clase 1. Entonces, cuando ya tienes edema, que tienes una insoniencia venosa crónica, cuando tienes un linfedema ya está obrado, cuando tienes lipedema, ya tendrías que utilizar la clase 2, ¿vale? Porque tu patología requiere un poquito más de compresión. Y ahí se queda la patología venosa. Jamás vamos a poner, bueno, jamás sería muy, ¿vale? Poner una en una pura, en una venosa pura no vas a poner a clase 3. Si tiene un flebolinfedema, pues seguramente sí. Pero en clase 2 se, se nos queda la venosa. Clase 3 y clase 4 está más estudiado para el infedema, ¿Vale? Porque requiere una más grande, requiere una compresión más grande, porque su patología es mucho más grave. Pero, ojo, no siempre es así. ¿Vale? Porque está muy claro que, vale, pues un paciente de 80 años con una insuficiencia venosa crónica instaurada, después de tener una úlcera venosa, tendría que llevar clase 2, pero claro, estos pacientes a veces no se lo pueden poner, no lo toleran, y entonces dices, ¿y qué hago yo? ¿Para qué le he puesto yo una clase 2 o una clase 3? Por lo cual, lo que está claro, ¿vale? Que aquí tenemos las cuatro clases y nosotros podemos... Combinar. Hay dos formas de personalizar la clase de compresión. Una de ellas es reducir la clase, es decir, si tú tienes una clase 2, mentalmente le has dicho paciente 80 años, ¿vale? Que tiene patología venosa y, y según ese cuadro que he visto antes tendría que ser clase 2. Muy bien, muy bien. Pero no lo va a tolerar porque el paciente no se puede subir las medias, porque no aguantará la compresión. Pues bájale a clase 1. A cambio. Como has bajado la compresión de reposo, que hemos dicho antes, que tendríamos que aumentar la presión de trabajo. Es decir, tendrías que aumentar la rigidez, así que tendrás que irte a una media más rígida. ¿Vale? Es eso, es intentar pasar a una clase inferior, pero siempre aumentando la rigidez a cambio. Y si no, tienes otra opción, que es ir combinando. Una clase 1 más una clase 1 Una clase 1 más una clase 2 Y se van a ir sumando ¿Vale? Compresiones Por lo cual normalmente con una clase 1 y una clase 2 Pues te puedes eh, Puedes tratar linfemas Que requieran una compresión más o menos De, de una clase 3 ¿Vale? Lo que se suele combinar es en pacientes Con patología venosa que tú sabes que clase 1 no se la pueden colocar Y entonces le pones Una clase 1 más una clase 1 Sumando pues una clase 2 Casi tres. Vale, esto es lo que son los sistemas de... de esto que algunos lo conocéis, el Luther Kit, el Luther Care, que son kits de dos medias, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hacen esos, esos kits? Pues combinan una clase 1 más una clase 1, generando una presión de reposo, pues 20 más 20, 40. Muy bien. Claro, esa presión de reposo es muy alta para que la persona duerma, por lo cual le quitas una media, quitas, reduciendo la clase clase 1, Reduciendo la presión de reposo y, por lo tanto, durmiendo bien. ¿Qué pasa? Que también al quitarle la, la media, vale, ¡Pum! al cambiarle la media y ponerle solo una media, estás bajando también la rigidez? Pero como la persona está durmiendo, pues como es una patología venosa, te da igual. Entonces, cuando la persona automáticamente está de nuevo, se pone de pie, es cuando se le añade la, clase do, la otra clase 1, o sea, se combinan las dos medias, para conseguir una clase 2, pero también para conseguir la suficiente rigidez para que la persona también sea eficiente, esa media, para que lo sepáis. que Es por eso que en, en estos kits no está recomendado llevar una media durante todo el día porque una media solo es muy poco rígida, lo cual no sería lo ideal. Si tú tienes un, un, un sistema de kit que solo usas una media de uno porque media do, dos medias juntas no sirve, pues no es la adecuada para ti. Tendés que utilizar un sistema más rígido que sea una media solo. vale Así que la, los kits tienen una condición, las medias estas que combinas una clase una con otra clase 1. Si las combinas, tienes que asegurarte de que la persona lleve los dos siempre menos en la noche, que es cuando no te hace falta tanta rigidez. Preguntan, ¿al cambiar de clase automáticamente se cambia la rigidez? No, porque las clases son presión de reposo. Y os acordáis que la presión de reposo no tenía nada que ver con la rigidez. Por lo cual, si yo paso de una clase 2 a una clase 1, yo qué sé, la rigidez que tendrá, ¿vale? Pero lo que sé es que la presión de reposo sea menor. Luego, luego ¿qué pasa? Que ten, si es una media, tendrás que utilizar una media de una compresión más elevada. O sea, de una de rigidez más elevada. Tendrás que cambiar el modelo por un modelo más rígido. ¿Vale? Siendo clase 1 y ¿Es más fácil colocar ambas medias? Pues es más fácil colocar una clase 1 más una clase 1 que una clase 2. Claro. Es también más caro. Esos kits puedes ir modificando si van una o dos, bueno, es lo que he explicado. ¿vale? Depende de la movilidad. Si la persona no se mueve nada, esos kits pues tienen sentido. Si la persona se mueve también, pero si la persona va con una media de las dos, pues, ¿qué sentido tiene eso? ¿Vale? O sea, no cosa ¿Entramos en el mundo de los tricotados? madre mía, que tal vez. Estamos en el mundo de los tricotados, ¿de acuerdo? ¿Por qué los médicos recetan medias de compresión de calidad no médica? Tendrán que estar aquí para saber por qué no pueden usarlo. Vale, vamos a utilizar tricotados, vamos a hablar de los tricotados, ¿vale? la forma en la que nosotros tejemos la media. Entonces, entramos dentro de dos tipos de tricotado: el tricotado circular, que como veis son anillas, ¿vale? El tricotado plano, que es como si estuvierais haciendo un mapa de la pierna, va así, en, en perpendicular, ¿vale? En vertical, de tal manera que normalmente el hilo de la media de tricotado circular es mucho más finita y el tricotado plano es mucho más grueso, se nota incluso que el tejido es más gordo, ¿vale? Por lo cual ya podéis imaginar quién tendrá más rigidez. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que imaginar es que cuando tricotamos en circular son anillas una sobre la otra, una sobre la otra, que arriba del todo hace la costura es la típica mmm, calcetín que todos tenemos ahora mismo vale el que tenemos ahora pues todos tienen como una costura arriba pues eso es tricotado circular va haciendo círculos hasta arriba y el tricotado plano es pues eso pim pum pum pum una pierna que va a la van haciendo así toda entera en plano entonces cuando está así eh, eh, la media está como en una en un mapa mundi pues tú, claro, esto no es una media hasta que no la unes, ¿no? Y por lo tanto se une por el centro, creando una costura central, ¿vale? Las medias de tricotado circular, tienen el, eh, como son círculos, tienen la costura arriba y las medias de tricotado plano tienen la costura en el centro de la media, por toda la pierna, ¿vale? Una línea de arriba abajo, porque se tricotan en plano y se cierran como un mapa mundi, ¿vale? Si tú tuvieras un mapa, pues luego lo cierras por un punto. Estamos hablando de este tipo de medias, ¿vale? Que son más sueltas, versus, pues, eso, un traje a medida. A mí siempre me gusta compararlo así. Porque habéis ido a las formaciones, lo sabéis. Porque es eso, es muy visual. Te dicen, mira, este es más sueltito, más pues, hoy, y este es a medida. Venga, tricotado circular. Al hacer en círculos, ¿vale? Lo que os tenéis que imaginar es que si una media está hecha en circular. Y el gran edema, al ser en círculos, es lógico que se anche más, ¿vale? Pierda más. Después, no es lo mismo un círculo, ¿vale? Que algo plano. Por lo tanto, no se puede adaptar a grandes volúmenes. Si tienes una media, una pierna muy ancha, la media circular no es para ti. Porque no se va a adaptar. ¿Vale? No se va a adaptar a los cambios de morfología. No puede. Es una, es una media calcetín. Está holgada. No tiene sentido. Y en inmovilidad. Pues claro, las de circular son un poco más. ¿eh? Después, ¿qué tiene el tricotado circular? Que tiene dos tipos de rigideces. Hay unas que son poco rígidas y otras que son más rígidas. ¿vale? Así que el tricotado circular viene desde la poca rigidez a la máxima rigidez. Bueno, máxima no, alta rigidez. Entonces, los, los sistemas de tricotado circular poco rígidos están pensados para prevención un paciente que tiene una patología eh, insta, de trastorno venoso, nosotros mismos que ahora mismo estamos sentados en frente de pantalla y está, estamos trabajando mucho tiempo sentados, pero no tenemos patología, no necesitamos una media súper rígida, por lo tanto utilizamos sistemas de, de tricotado circular poco rígidos. En cambio, si tienes ya patología, si ya tienes eh, que subir la compresión y tal, pues aquí ya te vas a ir a un sistema de más rigidez, es lo que hablábamos antes. Si tú tienes una clase 1 paciente con poca patología, pues vale, poco rígido. Cuando hablamos de pasarle la rigidez, tenemos que hablar de tricotado circular rígido, ¿vale? Que es otro, son otros modelos que hay. Normalmente, si tú aprietas demasiado este tipo de medias, o sea, tú pones una clase 2, una clase 3 circular, son inaguantables porque literalmente son círculos, ¿vale? Son círculos. Por lo tanto, es normal que te notes demasiada presión de reposo si te aprietan demasiado. ¿Vale? Entonces, claro, si tú tienes una. No es lo mismo, Si tú tienes que utilizar una clase 2 mmm, de tricotado circular, es mejor pasar a una clase 1 de tricotado circular, pero más rígido. ¿Vale? O si necesitas todavía más rigidez, te vas a un plano. Que, de nuevo, el plano es el más rígido de todos, porque pensar que es como. Dos paredes que están en, literalmente en la pierna, por lo cual este es el sistema más rígido que hay, es más gordo, esa medida y por lo tanto cede mucho menos que el circular, ¿vale? Así que realmente si nosotros viéramos que el paciente no puede tolerar un circular rígido, nos iríamos directamente a, pla a plano. Por eso aquella gente que tiene una patología muy avanzada es muy mayor, directamente a plano, porque tú tendrías que ponerle una clase 2 circular muy rígida y eso es inaguantable tendrías que pasar a una clase 1 plana, ¿vale? Y ir cada vez a lo más rígido ir produciendo a lo más rígido poco a poco entonces los úlcer kit los, los kits de úlceras te preguntan no entiendo que la blanca es poco rígida pero no es mejor, poca compresión que nada sí, pero entonces tendrías que pasar a una media de tricotado plano seguramente a una o un, otro sistema de kit que fuera o otro sistema de compresión que no fuera un kit vale así que es mejor si tú tienes que utilizar un, una media solo de un sistema de kit pues cámbiala y cambia compra una media sola pero es más rígida es decir que no es lo ideal está pensada para que pongas dos si tienes que poner una es que van mal los kits van con dos sistemas de circulares vale con una rigidez mm que va con una con eso va por ahí y ya está entonces en cuanto a, las, a, la, a los modelos ahora entraremos un poquito ¿eh? pero estamos hablando de una medi elegance cuando son poco rígidos una vale algo así y cuando estamos en sistemas más rígidos pues estamos hablando en circular, ¿eh? estamos hablando de una medi comfort una plus o finalmente una forte ¿Vale? Estamos hablando de este tipo de gamas. ¿eh? Y luego los tricotados planos, que son en la otra gama, ¿vale? Son medias que ceden muy poquito, ¿de acuerdo? Porque son como un. van a medida. Y por lo tanto, tienen una rigidez bastante alta, pero tienen un problema. Y es que, como tienen, son sistemas tan rígidos en inmovilidad, no son los ideales, ¿vale? Por eso siempre o los unimos a un tricotado circular y hacemos tricotado circular, tricotado plano o directamente pasamos a un circular en inmovilidad, porque necesitamos más, más presión de reposo ¿vale? Entonces son demasiado rígidos y aprietan menos, ¿eh? pero son muy buenos para deformidades, malformaciones, ¿por qué? Porque tenéis que imaginar que la, la, el plano está un poco pues, eh, perfilando la extremidad, ¿de acuerdo? Entonces, como perfila la extremidad, se adapta a cualquier deformidad, a no ser que sea muy abrupta, ¿vale? Pero si son piernas con lipodermatosclerosis, piernas con patología linfática que ya tienen esos grandes pliegues, en esos casos un circular no se adapta y por lo tanto tienes que utilizar un plano. ¿Vale? Bueno, esto no me va a liar, pues si no. Bueno. Finalmente, tener, tener que tener en cuenta que las medias, ¿de acuerdo? Tienen elementos especiales, ¿vale? Que tienen a veces características especiales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo,. ¿Por qué os digo eso? Porque hay medias de circular que tienen refuerzo en la planta y en la puntera para pacientes con arteriopatías, por lo tanto, a veces estas medias como están muy específicas. Luego tenemos gente que tiene en la zona del empeine pues, más adaptada, ¿vale? hay medias específicas ahí. Un ejemplo de las medias de refuerzo de planta y puntera, pues podrían ser una medi angio, ¿vale? Que tienen refuerzo en puntera y en planta. Y luego tenemos. ¿Medias que tienen refuerzo en empeine? Pues, por ejemplo, una Yuzo move de MOVE. ¿vale? Que estas pues tienen refuerzo en empeine es para que cuando la persona se lo ponga y tiene un gran edema en el, justo en el empeine o se le clave, pues ahí nos iríamos a un tipo así. ¿Vale? Hay gente que también pues necesita una silicona porque la pierna es muy, en gran obesidad por ejemplo, que sabemos que se le va a rebalar la media porque tiene mucho gemelo pues a veces se ponen especial, siliconas especiales ahí. Y hay personas que necesitan hilos de plata, ¿vale? ¿Cuándo se utilizan medias con hilo de plata? Cuando tienes tendencia a la dermatitis, cuando tienes tendencia a la, inf a la infección, a aquellas dermatitis in in inflamatorias, pues se le coloca hilo de plata para reducir y disminuir la derm dermatosis, ¿vale? Esa inflamación también. Bueno, para que sepáis que hay diferentes cosas que también en las medias, no solo está el tico todo plano, el circular, ¿eh? hay pues también otras cosas que las diferencian. Por ejemplo, la median yo que la MUF, pues en qué se diferencian, mira, una refuerza en empeine y la otra es refuerzo en planta de puntera, pues son para pacientes diferentes. Vale, y así. La longitud no vamos a ir muy lejos porque esto lo. Esto básicamente deciros que la bajo rodilla, ¿vale? Nos quedamos por debajo de bajo rodilla en patología que eh, pues tiene edema ahí, ¿vale? No tiene más arriba, sobre todo gente mayor y con dificultad en movilidad. Es decir, si nosotros queremos que se pongan algo y menos es más siempre en la compresión, ¿vale? Por lo cual vamos a poner una media hasta bajo rodilla, porque si sabemos que el paciente necesita una media completa porque tiene un edema hasta arriba, pero no se lo va a poner, pues ponle bajo rodilla aunque sea. Algo será, ¿vale? Sí, que lo ideal siempre es bajo rodilla en, de forma estándar. ¿Cuándo vamos a poner medio muslo? Pues cuando encontramos patologías por encima de rodilla, ¿vale? Con edema y es gente joven, por ejemplo, o que no tiene ningún tipo de dificultad de colocación. ¿Eh? Entonces sabemos que estas personas se lo van a poder colocar, si no nada. Y luego estamos en el otro mundo, claro, las pantis. Ya, esto solo en personas que tienen una pierna completamente dematizada. Y no tienen ninguna dificultad para colocarse, no tiene ningún sentido que le pongáis a los pacientes una panty completa. Si tiene 80 años, sabes que apenas se va a subir la media, no le compliquen la vida. Y, lo, y hay una otra más, ¿vale?, que son las piratas. ¿De acuerdo? Que lo son medias que van eh, hasta. son medias combinadas pantaloncito hasta por debajo de rodilla y luego una media que completa la... es como si fuera una panty partida por la mitad vale, entonces son dos medias separadas, de tal manera que cuando tienen, eh, se tienen que poner una panty, por, por ejemplo en el lipedema en ¿no? el lipedema se utiliza mucho el pirata más eh, AD porque tienen unos gemelos muy anchos ¿vale? mucha deformidad y después toda a partir de rodilla muchas veces no la tienen no tienen esa deformidad y por lo tanto tienen tanta desigualdad entre el muslo y la pierna que tienes que ponerle una media específica para la pierna y una media específica para el muslo y por eso se combina o cuando tienes que poner la panty y tú sabes que ese paciente una panty no la va a aguantar pues pone un pirata y una media bajo rodilla entonces ahí se lo va a tolerar más esto ya os digo que son específicos nosotros en, en patología venosa prácticamente vamos a hacer bajo rodilla y ya en tipo de puntera, mira, la puntera poca cosa os voy a decir, simplemente que punteras abiertas, si tienes neuropatía o pies delicados o, o, o de hematoporosis, no la utilicéis, ¿vale? Es para pacientes que no tengan ninguna patología así extremadamente grave en pierna, en diabéticos, en arteriales, en neuropatías diabéticas, en malformaciones de pie, en piernas muy delgadas, que tienen riesgo de lesiones siempre puntera cerrada, cuando tengáis miedo de que se haga daño en la punta porque la costura justo en los dedos tal, tal, tal, tal, es mejor puntera cerrada, ¿vale? en arteriales y en diabéticos especialmente y a comentaros esto que a veces se añade también cuando tenemos un edema de dedos pues tenemos que entrar ¿puedes poner la foto anterior? esta tengo os pasos supongo que subiré la presentación ¿eh? vale, entonces ya sigo la otra, ¿qué otra esta cuando, si hay varices por encima de la rodilla ¿se recomienda el medio muslo? sí y a veces no, vale, depende si el paciente tiene 90 años, no pero si tenemos una patología joven, sí, vale si la patología está por encima de la rodilla tendría que poner por encima de la rodilla la media Siempre y cuando tengamos en cuenta de que la adherencia es adecuada y se lo va a poner. Porque si sabes que al final va a fracasar, no te esfuerces. Cámbiale abajo, bajorría, menos es más. ¿Vale? En cambio, en los, guantes, los, dedos, los guantes de dedos, ¿vale? Es para gente que tenga un edema de dedos, como un estemer positivo, linfedemas, lipolinfedemas, flebolinfedemas en los que hay patología en dedos. Entonces, muchas veces tenemos que meterle pues, eh, guantes también para evitar que se le dematicen. Eh, hace poco hemos hablado hemos visto un caso ¿no? que nos decía bueno oh, yo tenía un tricotado plano y entonces se, la, se le ha hecho edema en los dedos. Pues seguramente a lo mejor es que necesitaba una media de tricotado aquí de guantes de dedos o no, y simplemente es que realmente había un problema. vale y, y a lo mejor Era demasiada compresión, no sé Pero la cosa es que esto se pone así La de dedos es, es guante de dedos Pero depende del modelo Está el Varex la, y, y todas las medias de La Mondi, la Cusi Todas estas tienen su versión En dedos vale Entonces no hay un nombre específico Simplemente que el modelo comercial Pues vas a encontrar guantes de dedos De Jobs que se llama el Varex Guantes de dedos de Medi que se llama Mondi o Cusi un guante de dedos de, de uso que te encontrarás la expert van vale y con esto vamos a acabar ya prontito espero <ríe> eh, luego os pongo un cuadro los que estéis aquí todavía os enseño un cuadro de, de las marcas de los modelos ¿vale? pero bueno, aquí tengo que deciros un poquito el tema de las ayudas técnicas simplemente la vamos a pasar por encima yo creo que no es lo más importante hoy ¿Vale? Los calzadores que tengáis en cuenta que son para, para pacientes con, con, con esto, con, que no tengan cuidador ¿vale? y que tengan dificultad para flexionar. Si la persona no se puede flexionar, necesitará un calzador porque como no se puede llegar a los dedos, no te queda otra. ¿Qué problema hay que si tiene, además de la dificultad de colocarse la media, eh, no tiene fuerza para subírsela, para pasarle el tobillo, pues tendrás que utilizar otro tipo de, de sistema de compresión, no este, ¿vale? Esta es esta ayuda técnica. Muchas veces, ¿qué problema tienen Que está muy bien colocarla, pero quitársela, depende qué modelo de ayuda técnica que utilices de calzador, no te facilita la colocación, por lo cual a veces es un problema. Entonces, aquí tenemos otro, ¿vale? Que es el calcetín deslizante, que también está es muy interesante. ¿De acuerdo? Que lo que hacemos es, pues eso, eh, son sistemas de, de ayuda técnicas en los que evitan la fuerza que necesita la persona para colocarse la media. Entonces, lo ideal, como yo siempre recomiendo, ¿vale? Es poner una media de un, un, un calcetín deslizante, ¿de acuerdo? Porque son los más fáciles para colocar la media. Cuando tienes cuidador. Cuando no tienes cuidador, ya es otro problema porque a veces es muy difícil llegar a colocarse la media. Que, que ahora veremos un vídeo. Vale. ¿Qué es? Vamos a un montón de ayudas. Le voy a enseñarles el líder. Colocar cuarta persona. No, comida, Por ejemplo, aquí se lo pone una, una sola persona, ¿vale? Pero también nos va a ayudar a entender cómo funciona. ¿Veis? Se coloca esto primero antes de la media, ¿vale? Y después finalmente se, pone, se coloca la media. De tal manera que evita. Pues el deslizamiento que provoca, eh, bueno, evita esa dificultad de pasar el tobillo. ¿Veis que te resbala súper bien? Es muy fácil. ¿Qué problema tiene? Ojo, que claro, ¿veis cómo se lo quita? ¿Veis cómo llega a los deditos y se coloca la mano en el talón? Esto está muy bien cuando tú tienes elasticidad, pero ¿pídeselo a una persona de 80 años? No, entonces es muy difícil colocarle este tipo de sistemas de compresión a gente sola. Por lo tanto, siempre recomiendo este sistema de ayuda cuando eh, tienes un cuidador, que entonces tú le pones esto, se lo quitas muy fácilmente, pero es muy difícil una persona sola. ¿Vale? Yo siempre digo que para las personas solas el calzador, otro tipo de compresión, otro tipo de sistema de compresión, pero no este. ¿Vale? Y este tenemos el mismo, pero que es para punteras cerradas, porque este se quita desde arriba. ¿Vale? Se coloca en la media de lo mismo, igual, ¿eh? va por imanes, veis que tiene puntera, por lo tanto tenemos un problema, no se puede quitar, bueno, no pasa nada, pues se queda así, no, pues lo veis que tiene una, una colita, pues esta colita la estiras y como tiene unos imanes se abre y pues se puede retirar fácilmente y así facilitas mucho la, la, la, la dificultad de colocación ¿vale? de la media. Esto también va para gente sola. Está sola, aquí sí que les recomiendo este sistema, aunque tengan puntera abierta. También les recomiendo el sistema este de, de imanes, porque yo sé que eh, si la persona está sola, como no se va a llegar a los dedos y va a hacer eso tan bonito que ha hecho, pues estirárselo desde arriba sí que sabe. Por lo cual, si está sola, le pido la, la de puntera cerrada, independientemente del tipo de puntera que sea. Y luego os explico el, el Rogi, el Dove Donner. Yo te, no sé qué hago. Es que cada he El Dove Donner, ¿vale? Que es otro sistema de, de colocación de medias de compresión que utiliza, pues eso, el, un dildo negro gigante, ¿vale? Y una cosa se llama rogi, que es eso de allí que se ve ahí. ¿Vale? Que entonces tú pones la media en este enorme dildo gigante y entonces lo colocas aquí y coges el rogi. Dejas deslizarlo por la... Ya sé para qué lo explico, si lo estáis viendo. En fin, la cosa es que este sistema de compresión funciona, ese sistema de colocación de medias, funciona bien para pacientes solos como pacientes acompañados. Y sobre todo, eh, aunque requiere un poquito de destreza, es verdad que la gente que se lo pone le va, vamos, de lujo, ¿vale? Va mucho mejor que, que otros sistemas. ¿Qué problema tiene? Que requiere un poco de destreza y sobre todo, pues a veces, el tema de la dificultad de colocación porque si no se llega a los dedos, no sé qué es. Bueno, otro sistema más que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Se llama DONER y veis cómo se resbala solo. Esto lo puede hacer así, doblando la extremidad o dejándolo en el suelo y rodando, porque también lo hace, ¿vale? Así que no hace falta que tenga una flexibilidad tan bestia para colocarse las medias, ¿vale? Y para quitarlo también es exactamente igual, las revés. O sea que hay muchos sistemas. Bueno, aquí os lo dejo para que lo tengáis Para que tengáis la información de ello Y ya está, es poca cosa ¿eh? Entonces Quiero enseñaros eso y ya, y ya acabamos ¿vale? Os voy a enseñar un poquito Cuál es el Un cuadro Porque aquí estamos De las medias O sea, de las marcas y las medias ¿vale? La relación entre la rigidez de las medias Y tal entonces, si llego, si mi cabeza me da, pues iríamos a eso. Pero voy a aprovechar a uso otro diapositivo. Pues, ¿A qué peta? Cuando está, cuando pasa eso, es muy bonito. Vale, pues mira. Esta es otra, otra formación, pero bueno. Esta tiene muchas. A ver si llego a enseñaros el cuadrito de las relaciones entre las medias y su riqueza. Estaría bien porque como tendréis lo tendréis grabado. Pues llego, ¿eh? Aquí. Vale, estas son los cuatro, las cuatro marcas que hemos hablado antes y sus modelos son marcas en función de si tricotado circular, tricotado plano, sistema autoajusta de verbos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos pues todo el MEDI, por ejemplo, tiene la elegance, que es la, la circular más menos rígida, y por lo tanto, ¿qué, ¿qué se la va a poner? Pues nosotros que estamos aquí mirando la tele y simplemente sin movernos mucho, active para gente que se mueva, pero lo mismo, prevención. Pero si quieres ya tratar a un paciente con una patología, pues ya te vas a una Comfort. Es que tendría que ponerle una Comfort grado 2, porque, claro, el paciente tiene mucho edema y tiene mucha lipohematocrosis. Pues pasa una Mondi. ¿Vale? que es lo siguiente tipo plano o una expert de yuzo, por ejemplo de acuerdo o una jobs o un sin que por ejemplo por ejemplo sin no tiene plano ¿Vale? entonces bueno vas pues, haciendo eso eh, lo mismo aquí la eh, hay algunas especiales como podéis ver en la parte de abajo por ejemplo la anjo de medias para pacientes con arteriopatía o con delicadeza en la pierna porque está, es un tipo de tejido mucho más suave y por lo tanto en dermatoporosis, en pacientes con, con más dificultad, pues en, en las piernas porque tienen más formaciones y tal, pues cuida más. La MUF lo mismo, pero para pacientes que se le clava mucho la media en el empeine, pues se utiliza la MUF, por ejemplo. ¿Vale? Y la Sensibut exactamente igual que la Angion, que es de menor calidad y los tenemos pues sus sistemas de compresión de Ulcer Kit, Ulcer Pro, Ulcer Care. Yo quería eh, destacar de Yuzo, la Ulcer Pro porque es un tricotado plano más un tricotado circular, por lo tanto tiene mucha mucha eh, mucho mucho interés, ¿vale? En este tipo de medias, porque realmente claro eh, pensar un paciente que tenga que sea inmóvil y necesite tricotado plano, pero necesite un tricotado circular. Pues le pones la PRO que combina las dos cosas. ya, o sea, genial. Preguntas. La MEDI con entre talladura en peine como yo les digo, un SEAL 127, te da igual que un Porsche, pero apretaciones existentes. A ver, vamos entrando. Para un paciente joven con un linfedema, es DEMA entre punto G y punto T, vale, o sea, bajo rodilla. Una pirata debe ir siempre acompañado de una panty. Un pirata debería ir siempre acompañado de una panty. Si solo tiene edema en la zona de, de, de, de lo que viene siendo el muslo, seguramente no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si solo tiene en esa zona y no tiene nada, nada, porque, por ejemplo, tiene un lipedema, que no tiene edema, sino unas malformaciones por de encima de la rodilla, pues es posible que solo necesite eso. Es posible. ¿De acuerdo? El linfedema siempre va a ser con ticotado plano, da igual si tiene movilidad o no, porque el linfedema de no le puedes apretar mucho, por, por, por lo tanto, siempre va a utilizar ticotado plano, a no ser que sea un grado 1, ¿vale? Pero en grado 2, grado 3, que ya tiene afectación y hay una deformidad en las piernas, pues es ya casi te va a obligar a poner ticotado plano e incluso movilidad, porque no tienen, no se adapta bien a, las, a los pliegues y a las malformaciones de la pierna, por lo cual es normal. ¿Vale? ¿Cuál sería para nosotros la deberíamos usar? Pues Elegance. Elegance o una soft de Yuzo. ¿Vale? La, todos los sistemas de, de Ulcer Kit, Ulcer Pro, Ulcer Care, todos, todos, todos, todos, todos, ¿vale? Son todo círculos. Todos. Porque son pensados para eso, para compresión desde externa. Entonces, un paciente está usando la Median, yo creo que sé, uno y le ha salido pequeñas heridas, supongo que da fricción. Pues es posible sea el rollo para ponerse, habría que mirarle bien exactamente. Si no tienes a veces unos calcetines que van antes de la media, que son, que se llaman fix, ¿vale? Medifix, por ejemplo, son calcetines suaves bla, blancos, medifix, ¿vale? Que lo que hacen es ponerlo antes de la media para evitar el roce. También habría que ver cómo lo utiliza, porque eso de la fricción y que les haya pedido enseguidas heridas es raro que usando y se haga fricción. O sea, ojo. Habría que ver cómo manipula la media aproximadamente. ¿Y en el Ipedema? Pues en el Ipedema no siempre utilizas plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita movilidad y el plano no te da esa movilidad, esa libertad de movimiento que te da el circular. Entonces se utilizan, pues, eh, a veces una fuerte ¿vale? Si la persona lo aguanta y si tal, a veces utilizas forte. Es que en el Ipedema es un poco drama también porque hay mucha cosa, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que utilicéis la, el sistema de, de, de ayuda médica, ¿vale? Entonces, yo quería enseñaros esto para acabar, ¿vale? No sé cómo, cómo os ha parecido por ahora. Vamos casi a acabar con esto de aquí. Para ir a que pues ya se nos ha ido la hora y no quiero que estéis aquí más de lo que toca. Más que nada, porque... Sí. Entonces... Hay, o ¿Quiere ir a estrenar esto? vale, También que es un curso 100% online que está acreditado y se llama eso, Autorización de Medias de Compresión de principal de Avanzado, esto sería lo que he explicado hoy pero mucho más alargado y con más cosas, que ya está disponible en esta web que vamos a ir ahora ¿vale? y que si queréis más información lo tenéis aquí ¿vale? Es enfermedad de hoy lo subiré en el Instagram por si lo necesitáis ¿vale? Entonces en este esta web os explica todo, ¿vale? Y el temario es muy interesante, es un poco los conceptos básicos que hemos hablado hoy, pero así como en, en, en escrito, ¿vale? Las medias de compresión pues eso, los picotados planos, tipo de punteras, un poco más definido las medias antitrombóticas, sistema de vercos, también lo explico y voy a ir mmm, aquí catálogo por catálogo, explicando cada media que, tenga, que tiene cada, cada, med cada marca de modelo, ¿vale? Y también las ayudas técnicas. La idea de este, este curso es que dure unos tres meses y medio, que esté acreditado y, bueno, que tiene muchas cosas, ¿vale? Aparte. Entonces, este curso, la verdad que está muy bien. Lo he tenido que hacer pagando, no me gusta mucho, pero es que hay bastante información aquí, y en fin, y, y nada, y ahora lo publicaré para que lo leáis y si os interesa, pues en un mes se abre, ya están las inscripciones abiertas, ¿vale? Pero en un mes podréis eh, empezar ya a estudiarlo, ¿vale? O sea, en un mes podréis empezar el curso, ¿vale? <risa> que, que yo también tengo un retraso ya cuando haces una vez ya tienes los, podrás descargar todos los vídeos, los PDFs, todo o sea, será para ti siempre y luego per per per pertenecerás a un grupo de Telegram que pues ahí podrás resolver asuntos ¿vale? recomiendo la página de sistemas de ayudas de selección de medidas de compresión, que hay mucha gente que ha eh, donado, lo cual es con mil millones de veces intentaré que se convierta en una aplicación ya estoy negociando, ya estoy hablando, pues cuesta un poco, ¿vale? Y nada, recordaros que aquí hay muchas cosas también. Podéis entrar en, ese, en el sistema de ayudas, ir indagando un poco de aquí, seguro que después de lo que hemos dado hoy, entenderéis muchas cosas de lo que pone aquí también. ¿eh? Así que os ayudáis, pues a eso. Ay, y nada, eso siento que he ido un poco rápido, ¿vale? En, en Argentina sí está sí, vale eh, siento que eh, un poco rápido, sí que es que nos hemos tardado un poco. Eh. Empezar, porque la verdad es que no esperaba tanta gente. <ríe> no sé ni cuántos hemos sido al final, pero vaya, una locura. No sé ni cuántos hay aquí. En, en esta, ¿Cuántos sois? En, en, en 21, bueno, pocos. 21 más 150, pues eso. Y había más, es que se que hay mucha gente, mucha gente fuera. <ríe> Lo siento. Vale, muchas gracias por lo que estáis ahí escribiendo. Muchas gracias, de verdad. Os lo agradezco mil. Lo subiré, ¿vale? Porque sí que se ha quedado mucha gente, lo sé. Eh, lo subiré, lo subiré en, a, a esto. A YouTube, seguramente. ¿eh? Y nada, podéis escribirme por donde queráis y, y, y, y intentaré responder lo que necesitéis. Y ya está. <risa> Ay, Dios mío, qué cansancio. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos por haber venido. Hay ¿eh? mucha gente. Espero que, que sigamos. Ha, haremos más, ¿eh? Yo creo que la siguiente, no sé, de qué será. Pero pero bueno, podemos hacer más de estas. Que sean mini, mini píndolas, ¿no? Y ya está. Muchas gracias por lo que comentáis. Y nada, pues nada, cuidaos mucho. Y, y nos vemos yo voy a descansar un poco no voy a ponerme a hacer algo <ríe> muy bien